Actualmente llevo mi cabello de esta manera porque me hace sentir auténtica y me hace recordar y amar aún más mis raíces.